me dijiste deja de poner ojos a las frutas ojos a las frutas es una cosa loca es una cosa loca poner ojos y boca tuve que Yo siento mucho, madre. Yo no quería irme, pero dolía mucho en no poder parar. Yo te quería fuego de tu vientre, salí con ojos en la cara, como cualquier.